Como te dije anteriormente usamos, yo creo más la vivencia y con un, con un lenguaje de lo que sucede acá, también con un sonido de lo que se escucha en el ambiente y, y hace que suene a su centro. sí o se hallan estilos musicales que los integrantes consumen y... y normalmente. es sí. un grunge rock, hace un seno vamos a decirlo. Grunge rock inspirado en, le, en el tradicional de Seattle. Exactamente. Eh, yo creo que como quisiera ir Pato viso En DRG también, como que usamos algo de folk y, y hicimos que sea rock. George Meliet Sí, sí hay, hay algo de eso en, en el videoclip, no sé si exactamente no se inspiró en eso, pero quisimos meter algo de, de esa película en la luna y, y salió ese video. Muchas gracias, gran Héctor. O sea gracias a vos, Pumba, por esta entrevista, en serio me encantó, muchas gracias.